por todas las generaciones. Amén, hermano. Amén, hermano. Adiós la gloria y a Dios la honra. Cantamos y adoramos el nombre del Señor en esta noche. Adelante, adoración. Y alfarero está ahí, Hoy con mucha pena. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias Y soy una vasija que... gracias Señor aleluya, gracias Señor nos acercamos al Salmo 91 el Salmo que en esta hora que en este momento sale de ser escrito y toma vida sale de la letra y toma vida Salmo 91 y damos lectura en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro el que habita al abrigo del Altísimo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 en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora y de la peste destructora que en este momento está destruyendo a los habitantes del planeta Tierra Santo Dios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 ni plaga, ni plaga tocará tu morada. Oiga, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todo tu camino. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspiz pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón.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 ¿Cuál es nuestro escondite? Debajo de las alas de nuestro Dios. Él las abre y nos cubre. Y caerán a mi diestra y a mil a mi diestra y, y, y, y veremos, hermano, y veremos cómo la muerte seguirá destruyendo, pero a mí no llegará. ¿Alguien más? A mí no llegará Porque he puesto A Jehová por mi Confianza Ciertamente Amados míos Ciertamente Nos ha tocado vivir Algo que nunca Habíamos visto El planeta Tierra está sumergido Bajo el control Y dominio De la muerte Pero los que confían en Jehová pero los que confían en Jehová serán como el monte que permanecen, que permanecen. Ahí voy yo. ¿Quién más? Ahí voy yo en la confianza de que mi Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio y me librará de este momento en que el cazador está sobre la faz de la tierra buscando a quien destruir con la ayuda de mi Dios en el poder del Evangelio yo voy a permanecer de pie y voy y voy rumbo al plan y el propósito que Dios tiene en este momento con el cuerpo de Cristo como dice Viluet, como dice Viruet y nos va a ayudar cantamos y adoramos arte Somos pocos por la presencia de Dios. Somos pocos por la presencia de Dios. Santo, gracias Señor. A su nombre, gloria. Gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Muchas gracias. Oramos por los ofrenda, hermano. Padre, gracias por tu presencia por tu espíritu, por el privilegio, por segunda vez en este día, que nos concede el honor, la bendición, el privilegio de estar en tu casa, a ti te damos la gloria, y a ti te damos la honra, por favor, te lo suplicamos, te lo suplicamos, vamos en este momento, a traer nuestros diezmos, nuestra sorprenda, por favor, que tu mano de amor, tu mano de misericordia, sea con cada ovejita, haciendo posible que, que esa bendición le alcance hasta la plenitud, a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús, amén. Estemos de pie. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos has concedido en esta glorios, en este glorioso día, día del Señor, por segunda vez estar en tu casa en este día. Gracias, gracias, muchas gracias por permitirnos honrar lo que tú has honrado, el día del Señor. Aquí estoy con mis manos ocupadas, traigo ante ti diezmos, traigo ante ti ofrendas, suplico que las recibas, las voy a depositar en el altar para que en el poder de tu palabra este dinero sea limpio, descontaminado, santificado en Cristo Jesús I Gloria, muchas gracias, Señor. Bueno, mis amados, una vez más a todos, Dios les bendiga. Nos acercamos al libro de Apocalipsis, nos acercamos al capítulo 12. 12. Capítulo 12. Llegó. Nos vamos al verso 9.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 fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos fueron vencidos por medio de la sangre y ellos han sido vencidos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Por lo cual, alegraos cielos que moráis y los que moráis en ellos Hay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran, con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo Padre gracias por tu amor gracias por tu misericordia aquí está tu siervo me pongo en las manos de tu santo y bello espíritu a ti te daré la gloria y la honra cuando al final de esta administración este pueblo Que nos ve Que nos escucha Este pueblo Que está aquí presente Haya sido Edificado Y tú seas Glorificado En tus manos me deposito Espíritu de Dios Que estás en mi corazón Una vez más Tienes la oportunidad De que el pueblo pueda ver, pueda oír y pueda entender y a ti te daré toda la gloria y toda la honra cuando al terminar esta administración nuestras vidas hayan sido edificadas en el nombre de Jesús yo ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo le ato, le declaro inoperante, me concerto con este pequeño remanente, lo echamos en el nombre de Jesús Proclamamos y declaramos La enseñanza en las manos De tu Santo y Bello Espíritu En el nombre de Jesús Amén Tome asiento Amados Amados estamos entrando en la victoria final para la iglesia del ajebatamiento estamos entrando en el conocimiento estamos buscando la confirmación clara y contundente de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento histórico que nos ha tocado vivir. La iglesia se va. La iglesia se va. El Espíritu Santo está luchando desesperadamente porque la iglesia pueda entender con toda claridad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este momento histórico que nos ha tocado vivir? Nosotros, repito, nosotros estamos pretendiendo, digo estamos pretendiendo porque ese es el primer paso, pretender ser esposa del cordero. Pero tenemos que entender, repito, pero tenemos que entender que el paso que estamos dando no es cualquier paso, repito, no es cualquier paso, es un paso casi, casi tan importante, importante para Dios como el paso que que Dios, Jesús repito, como el paso que dio Jesús nosotros nosotros lo que estamos viendo la evidencia ejecutable repito lo que estamos viendo la, la, la evidencia de del cumplimiento profético que estamos viviendo estamos siendo getados. Jetado para entrar en el conocimiento y en la revelación que el Evangelio tiene para esta hora y para este momento histórico nosotros, repito, nosotros tenemos que entender lo siguiente mire lo que Dios va a hacer con el diablo repito, mire lo que Dios va a hacer con el diablo, mire la responsabilidad que tendrán que tener los cristianos de la tribulación, repito, los cristianos de la tribulación, volvemos al capítulo 12, volvemos al verso 9, Lo cogemos desde el verso 7, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y dice el verso 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero el cual engaña al mundo entero el cual engaña al mundo entero diga ahora pero a mí no, no. Dile ahora pero a, mí no. pero a mí no el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él verso 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía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 Hermano, ¿de qué estamos hablando? Que nos informa, que nos informa el Evangelio en el libro de Apocalipsis, que los habitantes de la tierra, por primera vez, van a ver físicamente, van a ver físicamente a quién? Al diablo y no solo al diablo van a ver físicamente a los ángeles caídos. ¿me está oyendo hermano? entonces ante esa situación hermano, ante esa situación vaya al verso capítulo 13 verso 4 y adoraron al dragón quién adoró al dragón los habitantes de la tierra quién es el dragón satanás que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella oiga bien ahora también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son tres años y medio. Oiga bien, y habló su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Oiga, y se le permitió hacer quejas contra quién. ¿Y qué dice ahí? Oiga eso, hermano y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo también se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo sobre toda lengua sobre toda nación, entonces por primera vez Satanás se siente amo dueño y señor del planeta tierra, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque ya no está sobre la faz de la tierra el cuerpo de Cristo porque para ese momento histórico repito, para ese momento histórico el cuerpo de Cristo ya no está sobre la faz de la tierra y ciertamente amados míos cuando Satanás ve que ya no tiene el estorbo del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra entonces, entonces se derrama con todo su poder con toda su autoridad con todo dominio sobre los habitantes del planeta Tierra y, y, y, y vemos con toda claridad verso 6 y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo y vencerlo hermano y vencerlo. ¿Quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos santos? ¿Por qué dice que los venció? ¿Por qué dice que los venció? Porque, escúcheme por favor, esos son los que dieron su vida para ser decapitados. ¿y quiénes son esos que son para ser decapitados? pues entonces ahí es donde nosotros vemos, vemos que ante la presencia de Satanás en persona con todo su poder y con toda su autoridad y mire, y mire, mire y mire, mire verso 14 verso 14 y engaña a los moradores de la tierra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 la presencia satánica total, total, total, total. Diablo, anticristo, falso profeta, ángeles caídos en la tierra, en la tierra, en la tierra, atacando, atacando a todo ser, a todo habitante del planeta tierra. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios ante esa posición? ¿Qué hace Dios ante esa visitación diabólica? ¿Qué hace Dios ante, ante, ante ese poder diabólico que hay sobre la paz de la tierra? Oiga, Satanás en persona, Ángeles caídos en persona, Anticristo, Anticristo, falso profeta la Trinidad Diabólica ministrando a los habitantes del planeta Tierra y en medio de eso levanta una imagen repito levanta una imagen del Anticristo esa imagen le hace hablar repito, esa imagen le hace hablar y no solo le hace hablar se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para, oiga para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quién mataba? ¿Quién mataba? Oiga, ¿quién mataba? Se le, 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase y e hiciese matar a todo el que no la adorase, en otras palabras. Esa imagen toma dominio y control, toma vida, hermano, toma vida. Y todo el que no la adorase, la imagen sacaba, ¿cómo lo hacía? No lo explica, pero todo el que no la adorase era matado. Ahora escuche, ¿cómo Dios enfrenta? Escuche ahora. Cómo Dios enfrenta al diablo en persona, al anticristo, al falso profeta, a la imagen, a los ángeles caídos. En otras palabras, está la convención diabólica en la tierra. Está la convención diabólica en la tierra. No hay poder más grande, más no hay poder maligno más grande que lo que en ese momento están eh, viviendo los habitantes del planeta tierra ahora, ahora, ahora en este momento nosotros estamos siendo ministrados por el mal por el programa por el programa satánico que Dios ha permitido que esté en cada ser humano Escúcheme ahora, escúcheme ahora. Pero, pero jamás, pero jamás es eso que yo estoy leyendo en el libro de Apocalipsis. O sea, es una confrontación, repito, literal, literal, no interpretativa, no. Es una, es una, es una manifestación diabólica, cual nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra es una manifestación diabólica cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra escucha ahora, escucha ahora ante esa experiencia le, le, eh, le he traído la revelación bíblica de lo que es el poder satánico en la tribulación ya nosotros estaremos en la patria celestial pero los habitantes de la tierra van a ser visitados por el poder maligno más grande que jamás haya pasado sobre la paz de la tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Se queda con los brazos cruzados? ¿Qué hace Dios? ¿Se queda con los brazos cruzados? No. Mire lo que hace Dios, capítulo 14. capítulo 14, digo, verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, a otro qué, primero, oiga, primero cogieron todos los ángeles caídos, ¿qué hicieron con ellos? Los arrojaron a la tierra. Y aquí tenemos la visitación en el planeta tierra de otro ángel. Vi volar por medio del cielo a otro ángel, pero este ángel no venía solo. Y no es, y no es que traía una legión de ángeles con él. Si no es que trae una legión de ángeles con él Para pelear contra el anticristo Contra el falso profeta Contra el anticristo Contra el diablo Contra los ángeles caídos Vi volar por medio del cielo a otro ángel ¿Quién acompañaba a ese otro ángel? Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. ¿Quién acompañaba a ese ángel de Dios? Oiga, ¿quién acompañaba a a ese ángel que Dios enviaba. Nos informa Apocalipsis que lo, que lo enviaron con el Evangelio eterno. ¿Quién está sobre la faz de la tierra? ¿Quién está sobre la faz de la tierra? Está Satanás. Está el Anticristo. Está el falso profeta. Están los ángeles caídos. y viene un ángel uno un ángel uno para pelear contra millones de ángeles caídos contra el anticristo contra el falso profeta y contra el mismo diablo ese ángel tiene en su boca en su boca escuche ese ángel tiene en su boca al Padre al Hijo y al Espíritu Santo porque el que tiene el Evangelio en su boca porque el que tiene al Evangelio en su boca tiene la Trinidad de Dios con él nosotros, repito, nosotros poco a poco vamos entendiendo, repito, poco a poco vamos entendiendo, dónde estriba la victoria de la esposa del cordero, dónde estriba la victoria de la esposa del cordero, escúcheme, la esposa del cordero, escuche, la esposa del cordero está en el cuerpo de Cristo la esposa del cordero tiene la unción del Espíritu Santo la esposa del cordero tiene la sangre derramada en la Cruz del Calvario a su disposición para perdonar cualquier acción actitud, comportamiento erróneo que haya cometido pero ¿dónde estriba la victoria de la esposa del cordero hermano en el mismo lugar que el ángel descendió del cielo con el poder del evangelio mire el resultado mire el resultado apocalipsis Capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. ¿Está? Verso 9. Digo. Dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud. ¿Qué dice ahí? La cual nadie podía contar. Entonces, ¿cuán grande es esa multitud? <risa> nadie la podía contar. ¿De dónde salieron? ¿De toda nación? ¿De toda tribu? ¿De todos pueblos? ¿Y de todas? ¿De dónde salió esa nación entonces? ¿A dónde fue a predicar el Evangelio y el Ángel? ¿A toda nación? ¿A toda tribu? ¿A todo pueblo? ¿Y a todas? Entonces, lo, mire el resultado. Verso 14. Verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblaquecido en la sangre del Cordero. Entonces, la victoria de un ángel, la victoria de un ángel, la victoria de un ángel contra todos los ángeles caídos que fueron arrojados a la tierra. Contra el poder satánico que fue arrojado a la tierra. Contra el anticristo y contra el falso profeta. El anticristo que decían, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Manda Dios un ángel, uno pero lo manda equipado ¿con qué lo mandó equipado? esa administración que produjo? una multitud que no se podía contar ¿por qué estoy hablando esto? Porque el Espíritu de Dios me está dirigiendo en esta noche a que nosotros veamos con nuestros propios ojos lo que es el poder de Dios. ¿Sabe lo que es el poder de Dios? Se llama el Evangelio. ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando? Nosotros, vayamos un momentito al Libro de los especies. nos acercamos al capítulo 6 digo nos acercamos al verso 10 en adelante digo dice por los demás hermanos ¿a quién le van a hablar? al cuerpo de Cristo por los demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nosotros seguida pensamos, ah pues tengo que llenarme del Espíritu Santo. Ah pues tengo que... Vamos a ver de qué nos tenemos que llenar. Vamos a ver de qué nos tenemos que llenar. Dice el verso 11, vestido. Mira acá yo estoy vestido y esto está cubriendo mi cuerpo la vestidura que tengo el traje que tengo puesto está cubriendo mi cuerpo pero aquí están haciendo un llamado vestidos de toda la armadura de Dios vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis Estar firmes contra las asechanzas, contra las asechanzas. Para el diablo en Apocalipsis, lo leímos, fue arrojado a la tierra. No el anticristo en todo su esplendor. Manda a ser una, una, una, una imagen y el falso profeta y Satanás y los ángeles caídos, amados míos con toda su gloria quedándose con los habitantes del planeta tierra cuando está toda la administración satánica sobre la paz de la tierra Dios envía un ángel, uno pero ese ángel no venía con las manos vacías ese ángel venía vestido ese ángel venía vestido de toda la armadura de Dios ¿me está oyendo? es que no hemos entendido repito, es que no hemos entendido lo que es el Evangelio repito, lo que es el Evangelio dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quien? Entonces, entonces, escúcheme. En Apocalipsis estaba el diablo en persona. Ahora, ahora, ahora, ahora. Yo lo que tengo es la herencia satánica, repito, del mal que está en mí. El programa del diablo está en mí. ¿Me está oyendo? ¿Y en quién más está? Eso, eso es algo que tenemos que reconocerlo para que podamos combatirlo podamos pelear podamos tener la victoria no huyendo sino reconociendo repito y entonces nosotros tenemos que entender que yo no estoy mira hermano yo no estoy en la tribulación para que ese ángel con el evangelio ponga en vergüenza todo poder de las tinieblas ahora quien va a poner en vergüenza Repito, ahora quien va a poner en vergüenza a Satanás y a todos los príncipes de las tinieblas se llama la esposa del Cordero. Escúcheme, la esposa del Cordero tiene que entrar. Cuando hablo de esposa del Cordero, estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de damas, de caballeros, estoy hablando de jóvenes, jovencitas, estoy hablando, hermanos míos de un cuerpo de Cristo de un cuerpo de Cristo de un cuerpo de Cristo que se va a vestir de la armadura de Dios que va a poner en vergüenza todo poder satánico escúcheme por favor vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis Estar firme Contra las acechanzas del diablo Escuche ahora Porque no tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino como Contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales De maldad De las regiones celestes Hermano escúcheme Escúcheme, ahora no está el diablo en persona. Ahora no están los ángeles caídos. Y vimos con toda claridad cómo el cielo dominó al diablo en persona en la tierra. Cómo Dios dominó los ángeles caídos sobre la faz de la tierra. Cómo Dios dominó al anticristo cómo Dios dominó al falso profeta con un ángel con un ángel uno uno pero ese ángel venía con la trinidad de Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo por medio por medio por medio del Evangelio entonces escúcheme por favor como yo puedo tener la victoria ¿Cómo yo puedo tener la victoria En este momento histórico que nos ha tocado vivir? Oiga, oiga Oiga Nosotros somos al contrario de la tribulación Escúcheme Porque lo único que tenemos Lo único que tenemos Para ayudarnos y protegernos contra todo poder del mal se llama el Espíritu Santo en mi corazón que cuando el mal se acerca que cuando el mal se acerca a tratar de dominarme y controlarme el Espíritu Santo me avisa me redargulle me hace sentir mal me avisa que estoy frente a una tentación, estoy frente a un, eh, eh, un ante un ataque satánico pero escúcheme por favor No es el diablo En persona Me está oyendo No es el diablo en persona Es, es el programa Del mal Que está en mí El que me va a atacar Escúchame Si el diablo En persona Lo dominó Dios Por medio del evangelio Qué usted piensa que va a ser Dios con el sentimiento con el poder del mal que habita en nosotros si aquel ángel pudo dominar si aquel ángel pudo dominar directamente a Satanás directamente a los ángeles caídos directamente al anticristo directamente al falso profeta entonces nos dan el consejo a nosotros ¿Quién es nosotros? El cuerpo de Cristo. Y nos dicen, álmate. Del mismo pensamiento que se armó Jesús. ¿De qué pensamiento se armó Jesús? ¿De qué pensamiento se armó Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesús se armó del pensamiento del evangelio que estaba escrito ya que él tenía que proceder a la muerte está oyendo? ahora nosotros nos vamos a armar del mismo pensamiento hermano y no es y no es un acto de muerte para dejota es un acto de muerte para vida el que quiera seguir en pos de mí, dijo Jesús tome su cruz y sígueme pero para yo seguir repito pero para yo seguir a Jesús ahora yo tengo que vestirme de toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Cómo Dios logró dominar a Satanás en persona. ¿Cómo Dios logró dominar al Anticristo en persona? ¿Cómo Dios logró dominar, controlar, hermano, a los ángeles caídos? Perdónenme, hermano, pero estoy siendo conquistado por, por un nuevo amor. Ese nuevo amor se llama el Evangelio. Porque puedo ver, puedo ver, puedo ver que al yo honrar al Evangelio, estoy honrando al Padre, estoy honrando al Hijo, estoy honrando al Espíritu Santo. Escuche, y estoy honrando el bien que está en mí. Escuche, y estoy dejotando el mal que habita. En mí. Oiga, 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿qué armadura se, ¿A qué armadura se refiere? Vamos a ver, vamos a ver. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿están? Estar. El 14. Estar por firme, ceñidos, ceñidos vuestros lomos, ¿qué dice ahí? ¿Qué verdad? Recuerde, recuerde, recuerde, nos están capacitando, nos están capacitando aquí en aquí, quién? al cuerpo de Cristo, para enfrentarnos. Para enfrentarnos. Escucha ahora, porque estamos acostumbrados, estamos acostumbrados. Que es el Espíritu Santo en mí quien se enfrenta. El Espíritu Santo en mí quien se enfrenta a los poderes satánicos. Escucha ahora. Pero ahora, pero ahora. Quien se va a enfrentar a los poderes satánicos. Hermano. No es la unción del Espíritu Santo. Quien se va a enfrentar a los poderes satánicos voy a ser yo. Por eso, escuche por favor, para la venida del Señor, cabecearon todas y se durmieron. ¿De qué habla? ¿De qué habla? De la intervención que hasta aquí hemos tenido del Espíritu Santo en nuestras vidas para darnos la victoria cuando el mal se enfrenta a nosotros pero ahora repito, pero ahora me están dando el consejo ármate de toda la armadura de Dios y usted diría pues ya yo tengo la sangre pues ya yo tengo al Espíritu Santo hermanos, perdóneme, perdóneme, perdóneme ese es el problema del cuerpo de Cristo que no ha podido entender repito, que hasta aquí el Espíritu Santo y la sangre el Espíritu Santo y la sangre han sido nuestra victoria pero me están avisando, repito, pero me están avisando, necesito que entiendas que ahora yo no estoy buscando gente para el paraíso. Ahora yo estoy buscando gente para constituirlo en esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero va a pasar, repito, va a pasar exactamente por donde pasó el Cordero me está oyendo y de la única manera, repito y de la única manera que podemos triunfar es si nos armamos repito, es si nos armamos del Evangelio como nuestro escudo, porque el Evangelio hermano, el Evangelio por eso llevé Apocalipsis por eso llevé Apocalipsis el Evangelio se enfrentó a Satanás en persona el Evangelio se enfrentó a los ángeles caídos el Evangelio se enfrentó al anticristo, el Evangelio se enfrentó al falso profeta el Evangelio se enfrentó a todo poder del mal y tuvo la victoria la victoria tan grande y tan grande, dice que la cantidad de gente que se salvó, no se podía contar, ¿Quién la salvó el Evangelio entonces escucha, escucha, escucha ahora, repito, ahora le toca al cuerpo de Cristo decidir decidir si se va con los muertos en Cristo o decidir si va a permanecer vivo hasta el día del arrebatamiento. Si va a permanecer, no me digas, Daniel. Santo Dios. Ah. No, es, es, es verdadero porque el toque de queda es real, no, puedo, no podemos hacer otra cosa. Pero yo quiero que este pueblo que está aquí presente entienda, hermano escúcheme por favor, esta iglesia, esta congregación, este pastor y todos los que entiendan el Evangelio como está escrito, nos vamos a enfrentar al mismo poder que se enfrentó Jesús y vamos a tener la misma victoria que tuvo Jesús escúcheme porque lo vamos a ver con toda claridad el objetivo satánico para esta hora repito para esta hora es desorientar a pastores, a pastoras, evangelistas, a maestros que tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio al cuerpo de Cristo pero escúchame pero por encima de todo eso dice la Escritura va a aparecer un pequeño grupo que por encima de pastores y por encima de pastores de evangelistas y de maestros van, van, van a escudriñar el evangelio y van a poner en vergüenza a pastores y a pastoras a evangelistas y a maestros que, intenta, que, intenta, que intentaron confundir al cuerpo de Cristo pero escúcheme por favor pero escúcheme por favor Satanás en persona los ángeles caídos en persona el anticristo con toda la gloria el falso profeta con toda la gloria no pudieron turbar los que iban a ser salvos en la tribulación te tengo noticia. hay unos pocos hay unos pocos que se van a vestir que se van a vestir de la armadura de Dios hermano y van a tener la victoria escuchen lo que voy a decir ahora más grande que la de la tribulación porque todos los salvos de la tribulación fueron enviados al paraíso pero la esposa del cordero pero la esposa del cordero va a ser sometida a la misma presión del cordero y van a estar dispuestos a dar su vida por honrar al evangelio verso 13 por tanto tomar toda la armadura de Dios que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo están firme. Oiga, el 14. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? El evangelio. Vestido, oiga, con la coraza de justicia. ¿Cuál es ese coraza de justicia? El evangelio. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, ¿cuál será? El Evangelio, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17, y tomar el yelmo el de la salvación, ¿cuál será? El Evangelio, y la espada del Espíritu, ¿cuál será? El Evangelio, que es la palabra de Dios. Perdónenme, hermano, perdónenme, hermano, pero con la ayuda del Espíritu Santo en el poder del Evangelio. Estos cultos, estos cultos de estas pocas personas tienen sus días contados, porque a medida el Evangelio va tomando dominio y control de cada ovejita, el Evangelio será su nuevo amor. Y si el Evangelio dice sí, yo digo sí. Si el Evangelio dice no, yo digo no. Porque yo estoy sobre la faz de la tierra para sacar a la luz las páginas del Evangelio. Y así quedará en vergüenza todo poder de las tinieblas. Amén. El que tenga oído lo que el Espíritu Santo y el Evangelio le dice al cuerpo de Cristo, de ahora en adelante espíritu alma, cuerpo será sometido al Evangelio y el Evangelio hará de mí una nueva criatura y el Evangelio me dará testimonio de que las cosas viejas y que todas son hechas ¿dónde son hechas nuevas? en él. Evangelio de pie Padre gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Bendición, privilegio Que nos has concedido en esta noche De estar en tu casa Para escuchar las buenas nuevas De salvación Ahí vamos, cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Para, para honrar Ese Evangelio Que tiene poder de salvación Gracias Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, en tus manos me deposito, permíteme ser instrumento de ese Evangelio, que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús, Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vamos a ver el próximo martes directamente desde mi hogar porque el toque de queda no me, deja, no me permite estar en la casa del Señor, pero el próximo martes a las 9 y 30 de la noche, repito, el próximo martes a las 9 y 30 de la noche, directamente desde mi hogar, estaremos continuando. Música